Nos enteramos por, por los medios de comunicación y eh, cuando tuvimos noticia lo que fuimos fue un grupo de personas ir hasta la puerta del CIE, ir hasta el CIE, tratar de hablar con, con, con los internos que, que había, tener una visita como si fueran amigos y en esta visita nos, eh, nos informaron de que había otra versión de los hechos. la policía decía que eh, había puesto mucho acento en que había habido un conflicto en la celda y que la, los propios compañeros habían pedido que se separara a la persona del, del, de donde estaba, de la celda donde estaba durmiendo, se la pusiera en una celda de aislamiento y los compañeros desmienten esta versión. Dijeron que a la policía... Eh, bueno se podía haber extralimitado en sus, en sus funciones y no concuerdan las, las versiones. La policía dice que eh, se encontraron a esta persona muerta ahorcada en la, en la celda a las 3 de la madrugada y eh, los testimonios dicen que a las 4 de la madrugada estaban oyendo gritos muy fuertes desde la celda de al lado. Otra circunstancia que nos encontramos en el CIE es que en teoría en los centros de internamiento no se puede aislar, poner en aislamiento a una persona, a no ser que, si, en todo caso, se debe comunicar al juez. En este caso no tenemos constancia de que haya habido esta comunicación. Mm, bueno, eh, nuestra preocupación es saber por qué, por qué no se nos dan las cosas claras, por qué eh, hay la versión de los compañeros de Ali, 30 personas no se ponen a hacer una huelga de hambre. Si, si se está diciendo la versión a los medios oficiales que Ali era una persona violenta y que había tenido problemas con sus compañeros, no hay 30 internos que hagan una huelga de hambre. Entonces, aquí está pasando algo. Que nos digan toda la verdad. Toda la verdad. Conociéndole, pedimos que hagan una justicia justa. Nosotros no creemos que fue un suicidio si fue no queremos reprochar a nadie antes del tiempo, pero no creemos que ha sido un suicidio. Y lo que digo, ha estado seis años en una celda aislado del mundo exterior. En doce días, al estar en un sitio encerrado, no creo que estuviera ni tuviera la mínima idea de hacer algo malo, pensando que de aquí a un mes o a dos meses Estaría en casa abrazando a su mujer, a sus padres y a su hija. Si sí, alguien fede esta maná, específicamente al Chuchat, que está aquí en aquesta, aquest cas, que a Turi la expulsó de los testimonios, de los compañeros de CELA, de la LIC, para que son quienes pueden contrastar la versión de la policía. Son centros que están regulados, i guardados y vigilados. En un para la policía, para dar fan y desfan a eh, su criterio, las organizaciones sociales tienen tenen obstáculos para per i y cuando no, no se va, cuando no se sabe que pasa, entonces en situaciones com, com la muerte de la rica.